Hablamos con doña Leonor, la directora de Sabor a Málaga, y aquí estamos, ya en esta feria una vez más, creo que son 25 años, ¿no, Leonor? Muchos años. Hombre, muchos años, y conociendo y vosotros apoyándonos siempre. ¿Cómo está la hostelería? Para nosotros es muy importante que los productos se tienen que consumir, que mejor vía de consumo, que es que los cocineros, los restauradores y los hoteles compren productos de Sabor a Málaga, por lo tanto, este es un sitio muy importante para Sabor a Málaga. Además de ver los expositores, hay muchas charlas, conferencias, ¿no? Claro, este año es un poco mayor el espacio porque hemos querido que el tema de la escuela de hostelería participen con Sabor a Málaga ¿no? y entonces le hemos hecho más espacio para que puedan hacer los show cookies, más catas, más talleres y más formación en los productos malagueños. Voy a destacar algo que le haya llamado la atención, tanto en innovación como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 hacia los potajes o los gaspachuelos, eso ha vuelto a, a volver a ser el rey de la mesa. El gazpachuelo malagueño hacía años que se había perdido y ahora no hay un restaurante malagueño que no tenga una versión del gazpachuelo malagueño. Es decir, la gente quiere recuperar los sabores reales de los productos está, y lo bueno es que, que está. Es que está. Malagueño. ¿Qué? Muchas ¿Qué? gracias, Nada, a vosotros no, siempre. Muchas gracias, Elena.